tienes una empresa del sector turístico, entonces seguro que te interesa ganar visibilidad y encontrar nuevos clientes. Pero claro, no te interesa cualquier cliente, sino gente que esté interesada en ir a un hotel, reservar un vuelo, hacer un viaje o organizar una actividad de entretenimiento o aventura. Para ello te proponemos una herramienta de publicidad completamente nueva. Te damos la posibilidad de anunciarte en las webs que suelen visitar tus clientes potenciales de forma sencilla, precisa y económica. Por ejemplo,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 Selecciona aquellos lugares en los que se encuentre tu público objetivo. Puedes elegir todo el país, segmentar por ciudades, como Pamplona, o incluso filtrar por un código postal, que introduces en esta casilla. Si tienes una agencia de viajes online, puedes impactar a clientes potenciales de todo el país, a no ser que tengas claro cuáles son los principales lugares de los que vienen tus turistas. Pero, por ejemplo, si tienes una empresa de rafting en el Pirineo Navarro, Puedes dirigir tu publicidad a esa misma zona eligiendo su propio código postal y añadiendo lugares de alrededor. Vamos a introducir un código postal. Debes pinchar aquí para segmentar exclusivamente por códigos postales. Ahora debes elegir todos los medios en los que quieres aparecer. Ten en cuenta que mientras más hayas limitado tu área geográfica, más dominios tendrás que elegir, porque si no, no vas a generar suficientes impresiones. Para hacer una buena elección de páginas web, deberás seleccionar aquellos dominios que puedan resultar interesantes a tu público objetivo. El público de este tipo de negocio suele ser un público generalista muy variado, ya que incluye desde una persona que busca reservar un vuelo a alguien que quiera hacer una actividad turística concreta. En ONIAD te proponemos listas con diferentes temáticas relacionadas con tu actividad. Si, por ejemplo, quieres anunciar una casa rural en el Pirineos, puedes dirigirte a personas deportistas o a aquellas que les guste disfrutar de la naturaleza, por lo que apostarías por dominios de páginas deportivas, o webs de meteorología, montaña y turismo rural. Entramos al último paso en el que tienes que añadir los banners. Puedes subir tantos banners como quieras, solo tienes que hacer clic en Subir banner. Aquí aparecen las medidas y puedes diseñarlos con cualquier programa de diseño gráfico, como Photoshop. Desde ONIAD te ofrecemos un programa gratuito y muy sencillo para que los puedas diseñar tú mismo en dos minutos. Solo tienes que pinchar aquí. Una vez los tengas, los subes en este apartado. Eso es todo. Solo hay que darle a Enviar, introducir tus datos y comenzar la campaña.